Ah sí, yo, yo siempre fui de ideas. Eh, mi viejo es emprendedor, hizo un montón de negocios, eh, tuvo una pista de patinaje sobre hielo, no sé, hizo un hotel en Brasil, como hizo mil cosas, yo me crié con eso. Y también por otro lado, de, de muy chico siempre quería como hacer negocios y se me ocurría algo. Uno, uno cuando estaba en, en IBM, apenas, apenas había empezado en MERS, tuve mi primer emprendimiento fallido, que es que fue hace bastante tiempo igual, eh, me traje, de, me mandé a traer por Alibaba de China unos pendrives con logos de empresas. Y nada, me salí a venderlos y no vendí ninguno, pero bueno, me quedé con 10 pendrives para mí, pero. Eso fue una. Después eso, siempre, siempre ideas. Siempre como vi pasar un Excel y uh, acá hay negocio. Y bueno. A mí yo eh, había visto que en otros lugares del mundo el sushi no era exclusivo, como acá. Eh, cuando nosotros arrancamos solo existían las marcas eh, como, no sé, Sushi Club, eh, Azul Profundo, eran como las más conocidas, Dashi, que eran como. eran caras. Yo tenía o sea, 24 25 años y, y no podía comer todo, toda la semana sushi, no, no me daba el presupuesto y había visto que afuera, afuera no era tan exclusivo, como que había opciones, que quizás el producto era algo distinto o no tenían los mega restaurantes eh, pero, pero se podía comer sushi accesible eh, y también bueno y, y como me gustaba mucho un día para un cumpleaños eh, como cociné San Barrochino, compré todo y cuando hice los números de lo que había gastado para 20 personas dije acá, acá hay, algo, hay algo que está mal por lo menos no debería ser tan caro eh, y bueno y al tiempito lo conocí a Mateo que tan Mateo estaba haciendo el mismo programa que yo de Jóvenes Profesionales en MERSC un año abajo entonces cuando él entró yo estaba como terminando el primer año así que nos conocimos ahí y a los no sé cuánto fue, seis meses de, haber, de habernos conocido ya estábamos emprendiendo juntos. Justo hace poco hablé de eso con estuve en una conversación con otros chicos que eran más, más chicos, hablando de eso, que estaban estudiando por ahí la mitad de la carrera, y un poco siempre se cuestionaban, ¿y para qué te sirvió? Y, y para mí lo más importante de, de, de, de haber estudiado es que, por lo menos ahí en el tema como que nos enseñaron a, a pensar más que a resolver ecuaciones específicas que tengan que ver con lo que, con lo que después hice. Pero más que nada, como la forma de. de te enseñan a pensar o, o también a pensar como, como empresa. Mismo mi experiencia en MERSC me, me ayudó a ver un montón de cosas que, que sí, para copiar y otras cosas para nunca hacerlo, ¿no? Lo mismo en IBM, no sé. Eh, cosas como el feedback o la evaluación de desempeño de tu jefe, viste por ahí pasaban meses en Mersco o mismo en IBM, que por ahí tu jefe ni te hablaba o no tenías una conversación mano a mano de cómo estabas performando o un espacio para para para, para como progresar o conseguir mejoras o para un feedback, viste como ahí no como cosas que para copiar y cosas para no. Y después el otro tema es, el, el, cuando arrancás algo y todo va viento de, de cola para adelante y todo, bárbaro. Quizás ahí mientras la venta tire, no es tan importante, el tema es cuando empiezan las complicaciones. Como tenés alguna crisis o pasan cosas como, como pasan en este país, que es que te cierran las importaciones o no sé, te cierran un, te clausuran un local o paritaria, amigos, o sindicatos, se te mete un sindicato Pero ese tipo de cosas eh, el haber aprendido a pensar te ayuda a resolver cualquier situación ¿no? y después también la experiencia de este país ¿no? como para antes ingresar no no, no, no, no, no hay un equipo lo que hicimos hace unos años ya fue, antes teníamos un equipo de recursos humanos centralizado para reclutar y lo que hicimos ahora es lo descentralizamos y como que cada local tiene como su equipo de, de, como de entrevistar. Con lo que terminaba pasando era que mandabas a un empleado, no sé, un cocinero, que lo había entrevistado de Recursos Humanos, lo mandabas al local y en el local decían pues, a mí no, no, como que no tengo feeling, o no me gusta, o este no lo hubiese elegido nunca. Y bueno, dijimos, bueno, ahora sabes qué, elijan ustedes. Eh, y la verdad es que tuvo mucho mejor resultado. Eh, pero no, no entrevisto a todos los empleados. Sí a los, de gerentes para arriba, así, eh, que no son tantos, pero. Es una buena pregunta. Eh, creo que no. Eh, pero no, porque, no por capacidad, sino más por. por. por. por, por la, como la cualidad de poder. De, de estar cómodo con la incertidumbre. Porque es la principal diferencia para mí entre relación de dependencia o emprender es la, la incertidumbre. Que no significa que en relación de dependencia no haya, ¿no? Porque un día te pues, vas un día y te echaron y de un plumazo estás afuera. Que encima en este país pasa bastante... Hay como las crisis, es como que no se salva, a veces no se salvan ni los buenos. Eh, pero la principal diferencia es eso. El, el, el, el que emprende trabaja 24-7, no tiene el... Yo me acuerdo que contaba una de las cosas que más extrañaba de MERS, que era o de IBM, viernes a las 6, pagabas la computadora y hasta el lunes se prendía fuego el mundo, pasaba lo que pasaba y vos seguías viendo laburo, llegabas a tu oficina y no, nada cambiaba mucho lo que pasaba en, en tu día a día. Ahora, cuando tenés una empresa, y mismo ahora después de 12 años, es como es 24 horas, o por lo menos de 9 de la mañana a 1 de la mañana. Todos los días del año, hasta Navidad, Año Nuevo, todos los días pasan cosas. No significa que yo esté en todos los locales al mismo tiempo, no se puede, pero sí está en tu cabeza que están pasando cosas, que van a pasar cosas mañana, que pasaron cosas ayer y, y para mí ahí está la diferencia más grande, como es que el, el, el que emprende no descansa.